Buenas noches. En el último pleno de la pasada semana se aprobó una nueva ordenanza de plusvalía. Como todos los vecinos y vecinas de Coín saben, la plusvalía es un impuesto municipal que se paga al ayuntamiento por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este impuesto se ha venido pagando tanto cuando se vendía un terreno o vivienda de tipo urbano como cuando se heredaba este tipo de vivienda. Después de distintos recursos, en octubre de 2021, el Tribunal Constitucional dicta la última sentencia favorable a esos recursos, en el sentido en que no se puede cobrar la plusvalía si realmente no ha habido un incremento del valor. Esta sentencia dicta también una nueva forma de cálculo. En noviembre, un mes después de esta última sentencia, el Gobierno Central, como no puede ser de otra manera, saca un real decreto por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales a dicha sentencia en lo que respecta al cobro de la plusvalía. ¿Qué recoge ese decreto? Pues ni más ni menos que lo que puede eh, recoger en cumplimiento de esa sentencia a la que hemos hecho referencia. Hay dos posibles maneras de calcular la base imponible, un sistema objetivo con una serie de coeficientes o un cálculo real de plusvalía que simplemente la diferencia entre el valor de la adquisición y la transmisión del bien. Cada persona contribuyente puede elegir una u otra forma en función de lo que le interese o la que sea más barata. Por otro lado, no se tributa cuando no se ha obtenido un incremento del valor y la plusvalía generada en menos de un año sí empiezan a tributar. Continúa lo mismo que estaba anteriormente: el hecho de que solo se aplica a terrenos de naturaleza urbana y que se aplica también a las herencias. A partir de salir este Real Decreto, los ayuntamientos tenían la obligación de adaptar y tienen la obligación de adaptar su ordenanza fiscal al su cumplimiento, que venía, por tanto, a pleno, a este Pleno anterior del mes de marzo, pues aprobar la nueva ordenanza fiscal de Plusvalía, adaptándola al Real Decreto y, por tanto, a las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿En qué sentido iban los recursos puestos contra la plusvalía y, por tanto, la sentencia y el Real Decreto? Pues en el beneficio de las personas contribuyentes. Se verán estas favorecidas todas las que no hayan obtenido un incremento del valor del bien, puesto que no van a tener que pagar la plusvalía, y el resto debido al cambio de la fórmula de cálculo que la hará tampoco. ¿Cómo lo vende el equipo de gobierno de Coín? Pues, eh, publica después del Pleno, aprobamos la nueva ordenanza de plusvalía con un 16% de rebaja. Lo único que hace el Ayuntamiento es aplicar, como ya he dicho, porque no tiene más remedio, la rebaja dictaminada en el Real Decreto del Gobierno Central. Y no es que lo digamos desde Unidas Podemos-Coim, lo pueden comprobar todos los vecinos y vecinas. En primer lugar, busquen la ordenanza sobre Plusvalía en la página web del Ayuntamiento cuando llegue a estar publicada y si no la publican, la solicitan puesto que tienen derecho. En segundo lugar, busquen en Google el Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado y verán que la ordenanza del Ayuntamiento es un corte y pega del ese Real Decreto. Pero aquí no queda la cosa. Esa rebaja era obligatoria efectivamente por Real Decreto del Gobierno Central. Pero sí hay algo que depende de cada ayuntamiento y son las bonificaciones aplicadas. Pues bien, desde Unidas Podemos por COIN defendíamos en el Pleno y defendemos que la plusvalía por herencia debe tener bonificaciones de forma progresiva en función a una serie de criterios. A grado de parentesco, valor catastral de lo heredado uso del bien a heredar, por ejemplo cuando se trata de la vivienda habitual o los ingresos de la persona que hereda, de tal forma que haya tramos en los que las personas estén prácticamente exentas de ese impuesto. No tiene sentido que se herede la vivienda habitual en la que incluso puede estar viviendo la persona que hereda y haya que pagar por ello. ...se dan situaciones en las que se hereda la vivienda habitual de las familias... ...y las personas herederas no pueden pagar la plusvalía... ...y se tienen que meter pues en préstamos o perder la herencia... ...y no tiene sentido porque en el mejor de los casos... ...cuando la persona heredera quisiera vender ese bien... ...tiene que volver a pagar la plusvalía... ...por el aumento del valor patrimonial... ...esto que sí depende del ayuntamiento... ...el equipo de gobierno como he dicho, no ha querido incluirlo en la nueva ordenanza. Motivo por el que en primer lugar votamos en contra de esa ordenanza y en segundo lugar, los coinos y coínas van a seguir pagando la plusvalía cuando hereden algún bien, aunque ese bien sea la vivienda habitual de la familia. El titular, el que han publicado luego en las redes sociales el equipo de gobierno parece que es otro, ya no es exactamente, hemos aprobado la nueva ordenanza de plusvalía con una rebaja de 16%, sino el equipo de gobierno de Coín aprueba con los votos en contra de, Unidad, de Unidas Podemos y algún grupo más de la oposición la nueva ordenanza de plusvalía para adaptarla al real decreto del gobierno Central, sin incluir las bonificaciones a las que tenía posibilidad para que los coínos y coínas paguen menos impuestos de forma injusta.